Saludos cordial amigos y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Noticias Internacionales. Se ha conocido que el Su-57 hace su primer vuelo después de las mejoras al rey y al temor de los cielos en Rusia. La Federación realiza ejercicios, maniobras militares que podrían incluir ejercicios con armas nucleares en respuesta a una futura agresión a su soberanía con armas tácticas. В соответствии с планом подготовки вооруженных сил Российской Федерации, под вашим руководством проводится тренировка по управлению вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. El presidente de los Estados Unidos responde y envía mensaje al Kremlin sobre el uso de armas nucleares tácticas en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido a Rusia que si hace uso de una bomba sucia en el marco de la guerra de Ucrania, estarían cometiendo un error increíblemente grave. El mundo se vuelve multipolar, mientras que algunos países occidentales quieren preservar su estatus hegemónico, fue el mensaje del líder eslavo a los gobiernos de Occidente en las últimas horas. El presidente Slavo le envía mensaje claro a Occidente sobre sus intenciones en medio de la confrontación con el ejército de Zelensky. Lo que tratan de lograr lo vemos en el caso de Ucrania, que se ha convertido en un instrumento de la política exterior estadounidense. El país de hecho ha perdido su soberanía y se dirige de forma directa por Estados Unidos, que lo usa en calidad de ariete contra Rusia. Aspiraciones de Biden para un segundo mandato en el norte Tiene varios inconvenientes Entre ellos la inflación, los altos precios en los combustibles Los altos precios en los productos y servicios Todo producto de las sanciones a los rusos Adicional, el partido republicano ha cogido mucha fuerza Y esto podría decirse, puede ser la taranquera Para que los demócratas conserven la mayoría en Cámara y Senado Y las encuestas no le ayudan a Biden Los números no le ayudan al inquilino en Casa Casablanca buque de guerra ruso asustó a la armada británica con su aparición repentina en las fronteras del Reino Unido según Avia.pro y preocupa la situación en dones. En las últimas horas se registraron... A ataques ucranianos que dejaron sin el servicio del agua a toda esta zona adherida por Rusia. Los invitamos al contexto de las noticias y aquí está las informaciones que creemos tienen mayor relevancia para ustedes aquí en nuestro canal Noticias de última. En este momento comenzamos con nuestra emisión de noticias. Atención amigos de noticias de última hora, esto está sucediendo. Rusia está realizando un ejercicio de fuerza nuclear estratégica para practicar un contraataque de represalia masiva contra el dijo el miércoles el ministro de la defensa ruso Sergei Choigo en el canal de noticias de televisión Rossiya 24. De acuerdo con el programa de entrenamiento de las fuerzas armadas de Rusia se está realizando un ejercicio para practicar el mando y el control de las fuerzas armadas, incluidas las tareas de llevar a cabo un ataque nuclear masivo por parte de las fuerzas nucleares estratégicas en represalia por el ataque nuclear del enemigo dijo Choigo en un informe al presidente Vladimir Putin en televisión nacional. Como parte del entrenamiento Rusia lanzó un misil balístico intercontinental JARS desde el cosmódromo de Presex y un misil balístico Cineva desde el mar de Barents en el sitio de prueba de Kura en Kamchatka. Dos aviones Tu-95MS de largo alcance participaron en el ejercicio. Ambos dispararon misiles de crucero según el sitio web del Kremlin. Todas las áreas se completaron en su totalidad y todos los misiles alcanzaron sus objetivos, lo que confirma las características esperadas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, monitoreó los ejercicios de las fuerzas de disuasión nuclear que ha realizado como respuesta a un hipotético ataque extranjero. Bajo la dirección del comandante de las fuerzas armadas, Vladimir Putin, las fuerzas de disuasión estratégica, terrestres, marítimas y aéreas llevaron a cabo un entrenamiento durante el cual se efectuaron los lanzamientos prácticos de misiles balísticos y de crucero, declaró este miércoles el Kremlin mediante un comunicado. Aquí están las declaraciones de el general Sergei Chuygo.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 De acuerdo con la nota, durante el entrenamiento de las fuerzas de disuasión nuclear han ensayado un ataque masivo que se ha realizado como una respuesta a la propuesta de agresión por parte de los países extranjeros. De esta manera, el Kremlin explica que los ejercicios se llevaron a cabo con el fin de confirmar el nivel de preparación de las fuerzas rusas que según el mandatario del país se movilizarán en el marco de un enfrentamiento a gran escala en Ucrania en el caso de un hipotético ataque nuclear táctico por parte de las fuerzas ucranianas ayudados por o y mucha atención porque desde Occidente no han visto con buenos ojos estos ejercicios militares anunciados por la Federación y piensan que puede estarse preparando un ataque de falsa bandera que la misma Rusia ha desmetido totalmente en las últimas horas y al contrario es el que ha denunciado primero que esto podría estar en curso. Un inminente ataque con una más sucia, haciendo el llamado desde el Kremlin, específicamente desde el Ministerio de la Defensa de Eslava, para que esto no suceda y que Occidente interfiera con el presidente de Ucrania, que lo piense antes de hacerlo. Esto prácticamente fue lo que dijo hace pocas horas el ministro de la Defensa de Rusia a los medios locales en el país eslavo. El presidente Joe Biden, mandatario del país del norte, le respondió a Rusia sobre las acusaciones de los eslavos que dicen que Occidente pudiera estar involucrado en la fabricación de una más sucia o la conocida una sucia en la operación o invasión que adelantará Rusia contra el país ucraniano le dijo Biden al Kremlin que esa escalada sería un gravísimo error que estaría cometiendo el oso en la federación, en palabras textuales de Joe Biden dice que el país eslavo estaría cometiendo algo extremadamente grave adicional, escuchen lo que estuvo diciendo el demócrata del mundo, que Estados Unidos no ha constatado aún, si con los anuncios que ha entregado el ministerio de la defensa de Rusia, sopesan para pensar que la federación esté buscando un pretexto para aumentar la escalada contra los ucranianos, utilizando presumiblemente la bomba sucia, que señala que Ucrania podría estar tramando usarla para disuadir a las tropas rusas que repelen en la ofensiva de Ucrania en el este del país, y ya se los había contado en el video anterior, el artefacto que se presume por parte de Rusia y que lo está fabricando Ucrania contra los eslavos, todo indica, según la información del Ministerio de la Defensa de Rusia estaría involucrado Occidente, la bomba consta de dinamita o explosivos convencionales, pero se le añaden elementos de contaminación iluminación radioactiva para causar un daño terrible al medio ambiente, no solamente allí local, sino a nivel regional y quizás mundial. Aunque Ucrania rechaza estas acusaciones por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia y no le dan validez los países de Occidente a estos señalamientos por parte del Kremlin. Ahora, dice Biden que lo que está diciendo Sergei Shoigu pudiera tratarse de un pretexto para que Rusia utilice un arma táctica nuclear en el campo de batalla y esto para los analistas occidentales conllevaría a un inminente enfrentamiento entre las dos potencias al igual lo están diciendo varios diplomáticos rusos de llevarse a cabo esto abriría la puerta a un inminente enfrentamiento entre tropas de la otan y las tropas rusas pero señoras y señores creo que este dato es importante darlo a conocer a ustedes y todo indica según están diciendo algunos medios occidentales y esto verdaderamente sorprende la ayuda a Ucrania pudiera estar debilitándose en una forma muy acelerada por varios factores. Todo parece que el nuevo ministro del Reino Unido, que ha llegado en reemplazo de la ex primera ministra de Gran Bretaña, Listros, pudiera ser que está mirando todos los temas que son prioridad en su país y luego ver el tema de la ayuda a pues esto indica que las cosas si no le ponen freno a la crisis económica se podría descontrolar aún más de lo que está adicional hay que decir que el panorama para el presidente del norte no la tiene fácil pues ahora mismo está remando contra una inflación que está por las nubes y no le ha funcionado ninguna estrategia de parte de su equipo de gobierno especialmente de la fed y de su equipo de finanzas para paliar las cosas y al contrario van a seguir empeorando producto del tema de las sanciones a rusia y el futuro recorte de la producción petrolera por parte de la opep y que es esto pues ha desatado severos cuestionamientos y severas eh, discusiones entre las dos partes. A ver, y a esto sumémosle que a nivel político y las intenciones que tiene Joe Biden de presentar nuevamente su candidatura para un nuevo mandato de los demócratas está un poco con el panorama oscuro para seguir en la Casa Blanca pues muchos ciudadanos esperaban que hubieran cambios en el país con la llegada de Joe. Han visto cómo está cambiando el tema de las finanzas, lo caro que se está poniendo el estilo de vida por la subida de los precios y de los combustibles. A Biden no le va bien en las encuestas y por consiguiente hay que apuntarle al demócrata que poco a poco el expresidente Donald J. Trump está colocando su granito de arena para que el reino demócrata con el establishment la tengan dura para ganar las elecciones de medio término y abrirle paso a un segundo mandato de Biden en Casa por lo menos eso es lo que está mostrando desde el partido republicano que se han puesto más fuerte entre las preferencias del público norteamericano, a pesar que al expresidente le han puesto todas las trabas a días y por haber y que ahí tiene sus pendientes, sus líos con la justicia de Estados Unidos, tal parece la consigna republicana es hacerse a la mayoría de los escaños y Cámara y Senado y así y dislumbrar un mandato republicano para las próximas elecciones presidenciales en el norte y según algunos analistas internacionales todo indica que este llamado de advertencia del mandatario en Washington contra Rusia respondería a la intención de querer mostrarse como una persona ruda ante sus electores quisiéramos saber sus opiniones al respecto habrá quienes lo compartan habrá quienes no y difieran con nosotros pero de eso se trata la democracia de ver los diferentes puntos de vista pero escuchen este dato que tiene el medio la botas y está reciente respecto a la popularidad de Joe Biden. Escuchen, cito este artículo del diario Eslavo, que dice que a solo dos semanas de las elecciones intermedias, el índice de aprobación del presidente Joe se sitúa en el 40%, un 2% menos que su índice de aprobación que fue en septiembre. Según los resultados de una encuesta de opinión publicada este martes por la firma norteamericana de análisis Gallup, la encuesta dice que los norteamericanos desaprueban el lugar de aprobar el trabajo de lo que está haciendo el inquilino de la Casa Blanca, lo que probablemente también podría perjudicar las posibilidades de su partido de demócrata En las próximas elecciones, según Gallup, el término máximo de Biden se midió en 44 y en agosto y su término mínimo fue de 38 para julio. Mientras que el índice de aprobación, dice este informe, ha estado en el rango del 40 a 42 durante lo que resta del año. La votación de mitad de mandato tendrá lugar en Estados Unidos el próximo 8 de noviembre. Según una serie de previsiones, los republicanos pueden aumentar su número en ambas cámaras del Congreso, lo que les permitiría bloquear cualquier iniciativa. Iniciativa que presente el presidente demócrata. La encuesta la han realizado entre mil nueve adultos del 3 al 20 de octubre, el margen de error de muestreo fue de cuatro puntos porcentuales. Ahora, hace pocas horas antes de que hablara el inquilino de la Casa Blanca desde Kiev, ya habían acusado a los rusos de estar preparando este calificado por Zelensky como un presumible acto terrorista, la utilización de este tipo de armas nucleares y que el único que las puede utilizar es Rusia, diciendo el actor y mandatario Ucra que si Rusia acusa a su país porque ya lo tienen listo el plan para ejecutarlo pero miremos desde esta perspectiva, desde esta información de suceder algo así, sea Rusia o no que esté involucrada tendría una respuesta de Rusia en el campo de batalla y ahora qué va a pasar luego de que Rusia decida escalar allí en el este de Ucrania Pregunta a los cibernautas, la OTAN respondería de igual manera con el uso de armas de este tipo o armas nucleares ¿Quién es la responsabilidad si se escala esto que está sucediendo en el este del país agrícola? Quién responde por la vida de muchos inocentes que están en sumo peligro por la irresponsabilidad de los gobernantes que no tienen la suficiente sensatez de sentarse y dialogar y negociar el conflicto para evitar más pérdidas de civiles y militares de lado y lado. Y ahora, según medios occidentales se habla que el apoyo hacia el ejército de Ucrania pareciera ser que se está disminuyendo, ejemplo, Alemania que está viviendo la cosa gris para seguir ayudando a Zelensky a nivel y económico Porque la inflación lo tiene con las manos en el cuello. Israel se niega a dar armas a Zelensky para defenderse y ahora Reino Unido está en empalme y se podría dar un replanteamiento de las cosas en los próximos días según la perspectiva de su mandatario. Y ahora un grupo bastante fuerte de progresistas en el norte le han pedido a las últimas horas al presidente Joe que debiera restringir inmediatamente la ayuda a... Pero fue sacada del Congreso de la carta porque según muchos aliados del de Senado y que son adeptos al gobierno o militantes del Partido Demócrata en el Congreso, creen que si se hace eh, de aplicar esta restricción de las ayudas, le daría mucho más impulso a las amenazas de los rusos contra Occidente. Ahora, amigo, escuchen, porque esto creemos que es relevante para informarlo. El mismo mandatario del Kremlin habló en las últimas horas y le envió un claro mensaje al norte y a occidente diciendo que cogieron al territorio en disputa como una zona para hacer experimentos biológicos y armas. Estas son las palabras que ha emitido en las últimas horas el presidente de Siberia, Vladimirovich. Lo que tratan de lograr lo vemos en el caso de Ucrania.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 Así habla el presidente eslavo sobre el tema y la coyuntura actual entre Occidente y la Federación. El líder de los eslavos dice que desde el norte siguen llenando de armas a Zelensky y no escuchan los llamados desde Rusia. Al mismo tiempo se ve claramente la verdadera actitud de Estados Unidos hacia sus satélites. Casi de inmediato, el territorio ucraniano se convirtió en un polígono para experimentos biológico-militares y ahora están llenándolo de armamento, incluido el pesado. Y por último, el líder de Siberia dijo Hacen caso omiso a las declaraciones del régimen de Kiev sobre el deseo de obtener armas nucleares. Pero ¿y si las autoridades de Kiev lo anunciaron públicamente? No, todos permanecen callados. También se conocen sus planes de usar la llamada sucia para provocaciones. Declaraciones en las últimas horas por parte del presidente de la Federación a los medios eslavos que también tocó los temas de los sabotajes a las infraestructuras del Nord Stream. El líder del Kremlin señaló que algunos miembros de la comunidad internacional no rehuyen ni siquiera el sabotaje absoluto en referencia a la organización de los ataques en los gasoductos internacionales del Nord Stream. Cito las palabras según el medio TAS. El mundo se está volviendo multipolar pero algunos países están tratando de mantener su vacilante hegemonía, dijo el miércoles el presidente ruso Vladimir. Putin. hizo la declaración en la 51ª reunión del consejo de funcionarios de la cei a cargo de la seguridad y los servicios especiales en rusia el eh, presidente dijo que estos miembros de la comunidad internacional no reúnen ni siquiera el sabotaje y se refiere a la organización de los sabotajes en los gasoductos internacionales como el nord stream además dijo que el potencial conflicto sigue siendo muy alto en el mundo en general así como a nivel regional dijo putin en las últimas horas ¿Están surgiendo nuevos riesgos y desafíos para la seguridad colectiva, que es principalmente el resultado de una fuerte escalada de confrontación geopolítica global, dijo el inquilino del Kremlin mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido y según Avia.pro, el Su-57 actualizado de Rusia ha realizado con éxito su primer vuelo, el actualizado avión de combate de quinta generación Sukhoi Su-57 de Rusia diseñado para destruir cualquier tipo de objetivo ha realizado su primer vuelo, la oficina de diseño del Sukhoi llevó a cabo trabajos para desarrollar aún más el Su-57 desde el 21 de octubre el avión de quinta generación Su-57 realizó su primer vuelo en el aeródromo del Instituto de pruebas del vuelo de Gromov. El vuelo duró 56 minutos y transcurrió sin ningún inconveniente, informó el martes la Corporación Aeronáutica Unificada Rusa, que forma parte de la Corporación Pública Rostock. El avión de combate Su-57 también está probando equipos a bordo con funcionalidad extendida, soporte de inteligencia artificial de la tripulación, así como la opción de usar una amplia gama de nuevos tipos de armas. Agregó, el Su-57 de quinta generación está diseñado para destruir cualquier tipo de objetivo aéreo naval y de superficie y tiene una velocidad de crucero supersónica, armas dentro de fuselaje, recubrimiento absorbente de radar con una tecnología sigilosa y el conjunto más nuevo de equipo a bordo. Y en las últimas horas el mismo líder del Kremlin exaltó que es el mejor avión de combate del mundo y que lo posee la Federación. Y mucha atención porque el diario Avia.pro habla que un barco adscrito a la Federación a la flota británica con su aparición frente a las costas de Gran Bretaña. Se está hablando del barco que es el Academic Boris Petrov que fue interceptado frente a las costas del de Reino Unido. Según este artículo el buque de investigación ruso Academic Boris Petrov asustó al comandante de la OTAN con su aparición inesperada cerca de las Islas Orcadas a pesar de que el barco no es un barco militar sino que es utilizado para medios de investigación. Se envió un buque de guerra holandés para interceptarlo persiguiendo al barco ruso durante varias horas para evitar que ingrese a aguas vulnerables frente de la costa británica. Sucedió a las 18 horas del 21 de octubre. El barco fue avistado al norte del faro del hat y continuó avanzando hacia el tránsito de Minches, según el buque de guerra holandés se a una posición al noreste de la isla de Lewis el mismo día, según los informes. Es probable que el buque de guerra allí estuviera para interceptar y escoltar a la academic Boris Petrov si se dirige a aguas vulnerables del Reino Unido según las autoridades del barco. La ruta original era cruzar el Canal de la Mancha hacia el Atlántico, pero después de dejar el escaguerra la ruta cambió. Según los editores del diario, observaron que el cambio de la ruta era un complot para aumentar la tensión en las islas del norte informó el daily mail se sabe a esta hora que no se produjo incidentes graves pero en la otan están curiosos tienen preocupación porque incluso los barcos de investigación se han acercado a las fronteras de un país de la otan capaces de implementar infraestructura marina según el diario avia.pro en la región de Donetsk, en las últimas horas, mucha tensión, quedó completamente aislado el suministro de agua debido a la destrucción de la estación de bombeo clave en Mallorca por parte de las fuerzas de Ucrania. El suministro de agua en el Donbass ya es imposible debido a la destrucción del tercer ascensor del canal Seversky Donetsk en Donbass. El suministro de agua, según el artículo en la región de Donetsk, podría verse interrumpido, incluso se habla durante meses como resultado de la arremetida de las fuerzas de Ucrania que destruyeron la estación de bombeo que bombeaba agua desde el río Seversky, Donetsk, a un canal que anteriormente abastecía el agua a la mayor parte del territorio de la región de Eldones. Así lo anunció el primer jefe adjunto de la administración Gorlopka, Papel Kalininchenko. Por el momento, según este artículo, no hay oportunidad de tomar acción de reparación, lo que crea factores negativos, ya que con la llegada del clima frío del invierno, la operación del canal incluso podría bloquearse hasta la primavera, poniendo crítica la situación, ya que hoy en día muchas personas permanecen sin suministro de agua, sobre todo porque a Aún no es posible minimizar de alguna manera las consecuencias de destrucción de la estación de bombeo por otros métodos. Según el diario Avia.pro, Mayorks está bajo el control de las fuerzas armadas de Ucrania, por lo que la restauración del suministro en el Donbass solo será posible si las tropas rusas avanzan en esta dirección que han recapturado las fuerzas ucranianas. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora.